Hoy estamos en un nuevo vídeo, eh, estamos aquí en Unity Es un vídeo un poco diferente, básicamente porque, bueno, eh, he estado ahora mismo haciendo trabajos de la universidad ¿vale? y he dicho, mira, eh, por qué no voy a grabar este trabajo que, que me han mandado, eh, así lo tengo ya en el canal guardado para yo acordarme en un futuro de, de este proyecto y bueno, y también para que vosotros lo, lo veáis y también poder enseñárselo a más gente. Eh, es un proyecto que, bueno, que lo he hecho con, siguiendo los pasos de, del profesor de la asignatura. Y nada, ha sido un trabajo que, bueno, pero que, que haya salido bien. Eh, y ya que es un juego, y yo básicamente lo que grabo son juegos, eh, pues, ¿por qué no jugar uno que he creado yo? Eh, tengo que deciros que no es un juego muy elaborado No, he, no me lo he currado excesivamente sí que he descargado algunos assets y tal eh, Que son de la tienda de, de, de assets del Unity Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué, qué tal ha quedado Y a ver si os gusta He eh, puesto yo efectos de sonido entre comillas Otros efectos de sonido los he sacado y tal Pero bueno, venga Vamos a darle para que veáis cómo como ha quedado. En fin, empezamos aquí, ¿vale? Eh, este es el mapa. Aquí estáis viendo que, como un bosque, eh, está limitado. Por lo tanto, no puedes traspasar unas barreras invisibles que hay, ¿vale? Y hay eh, dos edificios y, y un pozo, ¿vale? Entonces, empezamos aquí. ¿Vale? Lo primero que se te ocurre es interactuar con la casa y te sale esto, vale se ve una escalera desde aquí eh, También se ve una trampilla, pero bueno, como que lo importante es la escalera Bien, nos acercamos por aquí, pone que está oxidado, por lo tanto por ti no se puede acceder y ahora aquí hay una, un cristal, otro cristal vale hmm, ¿se podrá romper este cristal? Es una interacción que cuando nosotros interactuamos pues eh, salta mi voz como si fuera el personaje diciendo que si sí se podrá romper este cristal vale entonces seguimos por aquí, seguimos investigando, vemos este sitio vale, podemos investigar desde aquí, vemos la zona por aquí no podemos avanzar vale, y por aquí tampoco vale, pues voy a intentar entrar pero no hay forma y miramos aquí en el pozo y vemos que aquí hay una llave una llave extraña, vale, podemos inspeccionar la llave la podemos lanzar eh, esta llave, abrir alguna puerta en fin, entonces, ¿qué hacemos con esta llave? la podemos dejar aquí dejar la llave en la cerradura es una cerradura extraña a ver, tenéis que pensar que esto es un ejercicio para que un profesor vea que tú has aprendido los conocimientos que, bueno, has hecho las cosas que deberías deberías haber hecho en el proyecto, ¿no? entonces, una de estas de las cosas era esto cuando dejas el, el objeto y se abre la puerta, ¿vale? Eh, ya la puedo volver a coger y no pasa nada, pero suena eso, suena como si se abriera la puerta y se mueve esta puerta. Entonces entramos aquí, hay aquí un objeto invisible que cuando lo traspasa pues suenan como ratas, ¿vale? Porque parece que, que hay ratas y que hay una poción de fuerza, ¿vale? Un poco, un poco Minecraft, esto, la podemos investigar, ¿vale? Como no una ambulancia, eh... Vale, y podemos guardarla en el inventario a la R, ¿vale? La vemos aquí, poción de fuerza, esta poción tiene una pinta espantosa. Vale, seguimos. Eh, parece el despacho de alguien, un libro. Mi querido diario. Vale. El resto es inleíble. Eso es como que aquí, el diario de una mujer, alguien había escrito es algo, que era su querido diario, y no se puede seguir leyendo porque está fatal escrito no se ve, ¿vale? Después... Cuando interactúas con esto, te dan una nota, ¿vale? Te salta una nota de que has leído algo aquí. Dice, según la escritura detrás de la mesa, encontré una piedra con la que podré romper el cristal a granes. Vale, con Parece este cuadro que hay algo puedes... Tallado en la madera. Si a la casa de doble piso quieres entrar, usa esta piedra de detrás de la mesa para el cristal destrozar. Vale, es como que eso lo pone el cuadro. Obviamente no lo pone, pero... Es... Es el juego no entonces nota te dice lo mismo que, que hemos leído ahí dice vale por si el, el uno no se ha enterado eh, dice que hay una piedra detrás de la mesa entonces tú coges pues mira detrás de la mesa me dice mira piedra pulida vale es un objeto bastante fácil en plan, muy básico una esfera nada más vale y con esto dice que puedes romper el cristal de la casa grande que es esto vale el cristal parece estar débil vale tú eh, aquí no puedes hacer nada, ya, ya hemos interactuado con eso, pero aquí hay una parte como para romper el cristal, ¿vale? Entonces tú coges, lo lanzas, ¿vale? Esto se buguea aquí un poco, pero bueno, no todo puede ser perfecto, ¿vale? Esta piedra no lo queremos para nada más y el cristal se ha roto, ¿vale? Entonces estamos aquí, ¿vale? Vemos esto, esto está cerrado, eh, la piedra está rodando por allí, por eso hace ruido, ¿vale? Y ahora aquí subimos... He escuchado como más ratas, ¿vale? Estos son trozos humanos, ¿vale? Para que veáis. Y esto es... No se abre, ¿vale? Se abre con un botón, dice. Después aquí hay una silla y aquí hay un libro. mira cuando... lo que pasa cuando me acerco a este libro. Este trozo que hay aquí... Cae aquí. Es como que tú vas a mirar el libro y cae este trozo para asustarte, ¿vale? Y tú miras el libro... suena una musiquita... Sale... Una página y una segunda página. Vale, y se te ha guardado aquí lo... las notas del libro. Parece que una mujer ha sido maldecida. Este libro por lo menos te interesa. Que miedo. Hay marca de sangre por todas las páginas. Y <coughs> el sonido del libro también está aquí. El diario, Mi querido del Bote diario. también está aquí. El resto es inleíble. Vale, están las dos ahí guardadas. Y esta es una silla eh, para interactuar, ¿vale? Que lo único que tiene esto de interesante es que tú miras por aquí por la ventana y ves. Ahí un trozo de carne, como diciendo va, vale, mira, que, que hay más aparte de aquí dentro, ¿sabes? Entonces, esto no lo podemos abrir, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar un botón. ¿Dónde está el botón? Aquí. Le damos. Está muy duro. Necesita más fuerza. Que está muy duro, que necesitas más fuerza. Necesitas eh, algo para, para poder presionar el botón. ¿Qué es eso? Pues, objeto, teníamos la poción de fuerza. Y podemos consumirla, ¿vale? La consumimos y la suelta. Suelta también un, un sonido en plan como que está muy mala. Y la cogemos, ¿vale? Y cuando la cogemos, la podemos guardar en el inventario. La poción vacía, ¿vale? Poción vacía, poción vacía. No tiene más. Ahora entonces, que tenemos más fuerza, podemos pulsar el botón, ¿vale? Es un juego bastante, bastante simple. Y ahora, si sí podemos abrir esto y encontramos llave dorada. ¿Veis? Una llave así, muy chula, ¿vale? La podemos guardar. Llave dorada. Eh, parece que abre algo importante. ¿Vale? Entonces nosotros, con tener el objeto en el inventario, ¿vale? Podemos ahora abrir esto, ¿vale? Y tenemos esto aquí. Bajamos. Sale un texto. Tengo una terrible sensación. Me damos aquí a salir, ¿vale? Y seguimos bajando. Y se produce una cinemática. Y mira a ese cadáver es un asset que encontré en la tienda que digo mira pues como es un tema algo tenebroso pues mira pues eso, eso le ponemos vale se puede salir se, se puede subir se ha cambiado la música también debido a que bueno como es un es una historia nueva en plan como una zona nueva pues dije voy a poner una música diferente también entonces vemos el bicho este bastante guapo parece un zombie del Resident Evil o algo raro eh, y vemos que tiene aquí una nota 0451 ¿vale? aquí una puerta que no se abre dice que se necesita código entonces 0451 y ahora sí se abre vale y llegamos a esta zona esta zona nos acercamos a este se abre una puerta vale se cierran, ya no podemos volver atrás es decir, si quieres volver atrás, no podemos volver atrás ese es el objetivo, como que ya no hay marcha atrás y hay una bajada aquí, bajas y aquí termina gracias por jugar fin del juego, gracias por jugar y pasas por aquí y sale el fin del juego, gracias por jugar este sería el juego es eh... un juego bueno no, me, me ha llevado dos o tres tardes hacerlo Dos, incluso sí, incluso tres, diría. Pero bueno, está guay, está entretenido. No es una historia muy muy complicada, pero he dicho: mira, está chulo. Y ya que estoy, pues voy a, voy a subirlo al canal. Así que nada, y lo tenéis, espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis, no soy profesor de esto y no puedo enseñaros nada, pero eh, por si alguno está interesado, ya sabéis, podéis informaros por internet. Que aseguro que hay muchísimos tutoriales de cómo hacer. Cosas así, y está bastante entretenido. Y para pasárselo a algún amigo, la verdad es que está guay. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos en general, ya sabéis, darle like. Y yo os lo traeré en el próximo episodio. Eh, volvemos a Minecraft, eh, la serie. Así que nada, eh, aquí, aquí estaré. Así que nada, lo he dicho que voy a todo. Y adiós.